Soy profesor de Educación Física, de Educación Secundaria y bueno, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Pero bueno, mi interés y mi pasión por la tecnología pues, me ha llevado a la labor que desempeño ahora, que es asesor de Tecnología Educativa en el Centro de Profesores y de Recursos de Zapata. Te puedo hablar un poco de mi filosofía sobre el uso de las TIC, que yo creo que no dejan de ser una herramienta al servicio del docente. Entonces, lo que intentamos aquí desde el CPR es complementar la metodología en el aula con el uso de las TIC. Así que todo lo que intentamos utilizar es la, las aplicaciones o las herramientas eh, TIC eh, más adaptadas a cada contexto educativo. Por ejemplo, si cuando tenemos algún curso o alguna formación con los de educación infantil, pues intentamos utilizar Kiber, que es una herramienta de realidad aumentada muy sencilla para que los niños aprendan a, a dibujar. O, por ejemplo, tuvimos un curso de tecnologías educativas en la Escuela Oficial de Idiomas y para elaborar cuestionarios como Kahoot o Clickers, pues es muy sencillo porque además todo el alumnado que tienen pues tienen acceso a los smartphones en clase y pueden utilizar pues, para hacer los cuestionarios perfectamente. Así que siempre intentamos buscar esas herramientas adecuadas al contexto. Y como plataforma, pues bueno, utilizamos mucho Moodle, ...porque es una herramienta muy sencilla y que te permite poner muchos contenidos al servicio de los compañeros... ...y obviamente pues escolarium porque es una plataforma muy potente... ...que nos permite con la herramienta de autor, pues elaborar archivos score... ...y subir pues, actividades interactivas, imágenes, vídeos, es interesante. Buena pregunta, porque recursos digitales hay muchos, pero lo que encontramos como... ...vamos, refrendando a lo que te decía anteriormente... ...es que no están adaptados al contexto de la, del área de educación física... ...que no deja de ser el gimnasio, el patio, hasta el entorno natural... ...entonces yo desde mi punto de vista como docente del área... ...pues intento elaborar contenidos que se puedan utilizar en el gimnasio... ...porque creo que el error más grave que podemos cometer... ...es, no perder, es perder de vista el objeto de, del área... ...que es eh, que los alumnos practiquen actividad física y deportiva. Entonces, lo que, lo que intento es que utilizar las TIC para lo contrario de los que muchos compañeros se, se piensan, que con las TIC eh, evitas que los alumnos hagan más actividad física. Yo estoy convencido de lo contrario, de que con las TIC mejoras el tiempo útil de clase y utilizando herramientas como bueno, pues un caño proyector, donde vayas poniendo los, los contenidos, te agiliza mucho las clases... Eh, eh, utilizar cámaras digitales para grabar las ejecuciones de los alumnos, las pulseras de actividad para eh, controlar pues, el nivel de frecuencia cardíaca, eh, pues, los esfuerzos en pruebas de condición física. Yo creo que es una herramienta muy útil y cuando los compañeros lo ven, se convence. El problema es que no hay contenido adaptado. Hay muchos recursos digitales para utilizar pues, en en aulas de informática, pero no en el entorno de, de lo que es el área de Educación Física, que sería en el gimnasio, por ejemplo. Me, estoy muy encantado con el Simo porque me han llamado los dos últimos años y es un, es un evento que me permite, además de exponer lo que yo hago, pues ver lo que hace todo el resto de, y, sobre todo, muchos compañeros docentes que realmente están aplicando esa, o sea, ese uso de la tecnología en, la, en el aula. Entonces, es un buen escaparate para todo el mundo. Y bueno, desde aquí animo a todos los compañeros docentes extremeños eh, en que bueno, pues que intenten divulgar sus contenidos y todo lo que sea eh, pues congresos donde los compañeros puedan exponer, yo encantado. Y siempre me, me gusta asistir porque aprendes mucho de ellos. Creo que para eh, introducirse en el mundo de las TIC, primero hay que estar convencido de que es una herramienta. Porque utilizar, por ejemplo, una pizarra digital para escribir como una pizarra de pizza pues no tiene sentido. Porque para eso pues, vas al método tradicional. Pero si, por ejemplo, tú utilizas una API para, pues, por ejemplo, a través de Google Maps, pues eh, mostrar un monumento que está a 5.000 kilómetros, o muestras una simulación de química que es pues, un experimento que sea peligroso y lo puedas llevar a, a cabo en el aula, pues para esa, esas actividades pues las ti son ideales, porque te permiten hacer cosas que realmente de manera física no, no se pueden hacer en los centros. Entonces, siempre que sea un plus para el docente, creo que es muy interesante. Y una vez que tú lo muestres en el aula, porque ahí es donde creo que estamos intentando decidir mucho desde los CPR, de llevar estas prácticas al aula. Cuando los, los compañeros lo hacen de una manera asesorada por nosotros y ven que no es tan complicado y, y los alumnos muestran interés por ello, pues yo creo que ya se convence eh, Pues os comento que aquí, bueno, llevo tres años en el CPR y apostamos un poco por la, por la enseñanza blended Learning, es decir, el presencial, porque nos permite complementar eh, la enseñanza presencial que bueno, la verdad que los docentes cada vez estamos más ocupados por la tarde y es complicado pues, hacer un curso, por ejemplo, de 10 sesiones. Entonces, pues con tres sesiones que nos permite la, eh, este tipo de actividades, complementarlo con la parte virtual, que sería ver los contenidos, ver las prácticas en, en su centro y en las sesiones presenciales, pues que sean el punto de unión para debatir, exponer lo que se ha realizado y demás. Entonces, con, en, iniciamos un seminario virtual de Educación Física, que es bueno, en la tercera edición. Incluso eh, lo hemos pasado también al CPR de Azuaga y Jerez también está interesado. O sea, que en la zona sur estamos apostando un poco por el tema. Y a, a, a través de la interacción con los compañeros y de las necesidades que nos van ellos comentando y demás, pues bueno, yo voy, eh, no quiero ser, siempre perder de vista que yo sigo siendo un docente de educación física, entonces intento siempre adaptar las eh, piezas al área. Y bueno, soy un convencido de las inteligencias múltiples. Yo creo que no hay una inteligencia única y que no es la misma la inteligencia que demuestra pues, un poeta o un músico que la que demuestra pues, un deportista de élite o un cirujano a la hora de operar. Porque pues, en, hay una inteligencia que la físico psicocorporal que yo creo que está es evidente que existe. Entonces, estoy un poco eh, disgustado con el tema de las competencias clave porque se han olvidado de la competencia motriz. Entonces, mi proyecto actual va en esa línea. La idea es pues, que los alumnos creen un repositorio de la competencia motriz, es decir, que puedan grabarse haciendo sus eje ejecuciones, eh, mostrando lo que van aprendiendo, si aprenden malabares, si aprenden a sacar de tenis en voleibol, si aprenden a hacer una voltereta hacia atrás, todo eso, pues imaginaros lo que sería en toda tu etapa de secundaria o de, bueno, incluso de primaria, obtener un repositorio donde muestras todo lo que ha aprendido. Yo creo que es un tema interesante y estamos trabajando con compañeros de Educación física para llevarlo a cabo. Nada, todo con, hay un sello que cree que es STIC y todo ello pues lo, lo vamos haciendo a través de, de ese sello.